La educación en probabilidad mejora la habilidad para juzgar la ocurrencia de eventos futuros y así minimizar el riesgo en el proceso de toma de decisiones. En tal sentido, la presente unidad denominada Introducción a las Probabilidades tiene como propósito mostrar las formas en las cuales puede medirse la posibilidad o probabilidad de ocurrencia de eventos futuros, así como conocer y aplicar los conceptos básicos para el cálculo de estas.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 La metodología que direcciona esta unidad didáctica es el aprendizaje basado en problemas que promueve el aprendizaje de los criterios de desempeño del estudiante a partir de la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real, las cuales derivarán productos de asociación de datos, informe y trabajo colaborativo necesarios para los cálculos de probabilidades. Misión, transformación y...